se realizó la movilización de trabajadores municipales del distrito de Morón. El titular del gremio de sanidad y secretario general del MOPOSI, Jorge D'Andrea, acompañó junto a otras organizaciones gremiales la nutrida movilización del sindicato de trabajadores municipales de Morón, que dirige Luis Duré. Las organizaciones gremiales que participaron Entre ellas el sindicato de la UOM Con su secretario general Y secretario general De la CGT regional Sergio Souto Además del titular del sindicato De camioneros e integrante de la CGT Marcelo Notario Se concentraron en la plaza principal Frente al municipio De Morón para manifestar Por la recomposición salarial De los trabajadores municipales Y contra el ajuste que lleva adelante el Intendente Municipal Ramiro Tagliaferro Al respecto, Dandrea En un discurso, decía lo siguiente La mentira se acaba Compañeras y compañeros Esta mentira Este fraude electoral de la mentira Se termina Vamos a trabajar nosotros Nosotros, compañeros Los trabajadores Somos los únicos Que podemos revertir esto Somos los únicos que podemos dar vuelta a la historia. La historia pasa por los trabajadores, la, la historia pasa por el movimiento obrero unido. Nosotros tenemos que estar unidos, unificar criterios, fuerzas, para poder derrotar a este gobierno que viene por nuestra familia, que viene por la dignidad de nuestros hijos, que viene por lo más sano que tenemos. Que no nos quiten la posibilidad de la alegría, que no nos quiten la posibilidad de ser feliz. Nosotros vamos a trabajar junto a cada uno de ustedes para que esto lo resultamos en el año 2019. Juntos, sigamos trabajando juntos por el bien de nuestra Argentina, de nuestra provincia y por nuestro distrito. Gracias compañeros, gracias compañeras.